Bismillah rahman rahim Allahumma sallallahu Muhammad wa ala jihdihinat Taahirin. En el nombre de Dios el Clementísimo, el Misericordiosísimo. La octava eh, noche, el octavo, el octavo día del mes de Muharram, eh, el hermano del Imam Hussein Abbas trajo, escuchó una orden que había llegado de parte del ejército de Baytulá y era que eh, estos decían que el Amir eh, se referían a Yazid había traído el decreto, la orden de que debía el imam someterse, aceptar su califato o prepararse para la guerra. Con lo cual la situación ya se volvió eh, trágica y los eventos digamos ya estaban empezando a tener la forma de la tragedia que iba a ocurrir. Aquí fue que eh, el imam entonces cuando supo de esta, de esta situación comunicó su mensaje, el Imam Zayyad, narra que se juntó a los compañeros durante la noche y les dijo que en realidad a quien quieren es a mí, de modo que ustedes están libres y yo los libero de la valla o de la, del pacto que hicieron conmigo. Tomen la noche como medio para huir, para que nadie los vea, digamos para mantener su dignidad, que no tengan vergüenza. Les ofreció ese salvoconducto, esa libertad, y aquí fue que los compañeros, uno a uno, según narra el Imam Imam Sajjad, cada uno de ellos habló y dijo lo que dijo y quedó registrado para la historia. Uno dijo, aunque me maten y maten a mi familia, de ninguna manera te dejaré. ¿Qué sentido tendría la vida después de ti o sin ti? Otro dijo, por cierto que si me matan y luego me resucitan y luego me queman, y luego me resucitan y me matan y así 70 veces, jamás te dejaré. Eh, Zohar dijo eso, famoso en la historia por esas palabras en esa, en esa noche. Y otros también dijeron palabras como estas, todos está, estaban dispuestos a morir, ninguno abandonó al imán Hussein, Hussein en esos momentos y todos quedaron con él. El imán Hussein entonces le dijo, miren al cielo, y los compañeros miraron al cielo y cada uno vio su lugar en el paraíso. Un milagro de Dios ocurrió que cada uno vio su lugar en el paraíso. Luego el imán, ya dispuesto para la batalla porque de ninguna manera se iba a someter a Yazid, preparó el campamento, alrededor del campamento eh, hizo cavó él mismo una, una fosa, prendió fuego, juntó a leña, prendió fuego de manera de impedir el ataque o... Eh, digamos dificultar en realidad un ataque que iba a, ser, iba a ocurrir y desgraciadamente iban a ser martirizados pero de todas maneras el imán ideó un plan para eh, dificultar al máximo el eh, accionar de sus enemigos.